sientes mejor, más regular en tu juego. Sí, la verdad es que sí, no solo como jugador, sino como equipo, vamos todos creciendo y ahora mucha más confianza en mí, la verdad es que se prepararon en el jugador. Y además el equipo con más victorias, luchando ahí por la permanencia, pero yo creo que cada vez con más opciones, ¿no? De Salvarse, hay que estar en la pelea Sí, no debería, por supuesto, Salvarse es el objetivo número uno ahora, pero pues cada vez luchamos mucho mejor los partidos, competimos cada partido, mira, por ejemplo, la última victoria que ganamos en el campo de Andorra es una victoria muy difícil y la verdad es que nos veo muy bien todos. Y ahora en febrero, de nuevo, bien. ventana arriba, esperas estar en esa convocatoria? Sí, por supuesto, eso ya es tema del seleccionador, pero la verdad es que para mí es siempre un grandísimo honor poder ir a la selección y nada, estoy encantado de poder volver a ayudar. ¿Y la temporada que viene al Real Madrid? Si todo ojalá, va bien. Ojalá, si todo va bien. Sebas, si yo te digo gigantes, que se te viene a la cabeza? Gigantes. La verdad es que 30 años de explicándoles el mejor baloncesto, ya no solo nacional sino internacional. La verdad es que la cobertura que hacen es increíble y llevo comprando las revistas desde hace mucho tiempo y la verdad es que es un poder, un auténtico placer poder estar aquí. Muchas gracias. Nada, ¿vosotros?